Continuamos con más información, comentarles que invierten más de un millón de dólares para la compra de insumos para hospitales en, el municipio, en municipios de todo el país. La Dirección de Gestión Social afirmó que entregó al Hospital del Niño de la Paz, por ejemplo, toallas, sábanas, colchones y otros insumos. Y ellos me han transmitido que había mucha necesidad, ¿no? Y el Ministerio de la Presidencia hoy ha traído ese granito de arena, eh, lo que son las siete camas hospitalarias, ha traído lo que son sábanas, cobertores, toallas hospitalarias, cosa que ellos les va a ayudar para que nuestros niños sean atendidos de manera adecuada. Son insumos que también les va a ayudar de que... Hay veces les falta camillas, camas hospitalarias y entonces eso les va a ayudar de que nuestros niños tengan esa comodidad. De atención adecuada como se merece hemos estado ya haciendo estas donaciones ahora en el hospital de niño anterior semana hemos donado al hospital norte de la ciudad del alto eh, mañana pasado estaremos haciendo la donación al hospital los andes de la ciudad del alto que también necesita entonces así vamos trabajando en toda bolivia hemos estado entregando equipamiento médico al municipio de viacha anteriormente al municipio de pucarane ahora nos toca irupana Pelichuco, humala y así vamos Vamos a ir trabajando bastante porque el tema de salud es tan importante para todos.